Estimados colegas, muy buenos días. Reciban un cordial saludo desde Perú. Quienes habla es eh, el licenciado Luis Molina Almanza, decano del Colegio de Licenciados en Administración del Perú. Tengo el agrado de compartirles esta presentación sobre eh, los riesgos y oportunidades de las empresas en el contexto del COVID-19. Este, este contexto, esta problemática del COVID-19, nos ha dejado una nueva realidad. Ha habido un cambio, una transformación en los negocios frente a esta pandemia y otras que posiblemente puedan ocurrir en nuestra sociedad. La reacción de los negocios frente a la pandemia ha sido casi en todos los casos generalizada de un cierre de negocios. ¿Qué hacían las empresas? ¿Qué hicieron los gobiernos? En muchos casos es el cierre de las unidades de negocio. Entonces, frente a esta problemática, se tuvo que replantear y generar ideas para eh, los negocios comenzasen a prosperar. Un, un elemento fundamental frente a esta eh, problemática es el manejo de las comunicaciones. Normalmente, como ocurre en, en mi país y posiblemente en el vuestro, eh, estaban muy centrados en el concepto de atención física en un lugar físico y con comunicaciones tradicionales. Fundamentalmente la atención por correo electrónico, la atención en el lugar físico, la visita física y en los contactos a los teléfonos fijos. Pero en, esta, en este contexto de la pandemia no era posible eh, continuar con ese tipo de atención. Los teléfonos fijos no, no eran factibles de atender, eh, no podían eh, concurrirse a los centros de atención física y había una sobresaturación de las comunicaciones en, por los correos electrónicos. Entonces, esta era una dificultad y hacía que fuese muy difícil que el cliente pudiese conectarse con eh, las empresas. En este caso, esto se convierte en una oportunidad porque las empresas debieron volcarse hacia eh, las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea para establecer como canales de comunicación directo con el cliente, de forma rápida y veloz. Estas opciones de comunicación deben ser también eh, pensadas en canales de comunicación que te permita una, una comunicación multilingüe, es decir, en el idioma de, de país destinatario. O sea, la, esa perspectiva inicial del contexto del COVID debe servir también para reflexionar y ver cómo, por encima de, de este contexto del COVID, debemos replantear nuestra forma de comunicación y pensar que podemos comunicarnos con alguien de una lengua distinta a la nuestra. Las empresas deben establecer canales multilingües para expandir su mercado, no restringirse a los mercados únicamente en, en su idioma. Para esto existen diversos mecanismos para transformar las plataformas, los servicios web y las redes. Uno de estos es, por ejemplo, el uso de Microsoft Translator o Google Translator y otras herramientas similares que permiten eh, la comunicación personalizada en el idioma del de destinatario. Sin que eso implique que tenga que hacer un cambio en, en comunicación. Yo puedo estar comunicándome, por ejemplo, en español y luego esto será traducido al y, idioma de destino, por ejemplo, el ruso, el inglés, el alemán, etc. Soluciones como esta, por ejemplo, se implementan en los sitios web, en los portales, que permiten la, la, tra, eh, traducir el sitio web sin necesidad de construir un, un nuevo sitio en otro idioma. Es el mismo sitio que se traduce al idioma. El, la, el segundo punto es la promoción y exhibición. Una de las limitaciones es que las personas en este contexto del COVID ya no van a los lugares físicos, existe una menor disposición, pero sin embargo, estas se pueden volcar a través de Internet. Por ejemplo, eh, las, los sitios web o las, las páginas de, de las empresas tienen que tener esta característica de poder exhibir los productos. En este caso, son empresas comerciales o también pueden generar pajarelas para comenzar a visualizar los productos en diversas categorías, en diversas formas, ¿no? como lo que estamos viendo. Ahora, hay tecnología que te permite a una pequeña o microempresa tener la misma lógica de, y, y, y los esquemas que tiene una gran empresa, utilizando eh, algunas herramientas tecnológicas como las que estamos viendo. Entonces, similar a lo que tiene una gran empresa, una pequeña o una microempresa, Puedo utilizar estas herramientas tecnológicas que son de bajo costo para eh, generar eh, espacios de exhibición, catálogos virtuales, como el que estamos viendo. ¿Okay? Podemos eh, ver las categorías, precios, etc. Y ese es un elemento. Entonces, puedo convertir a mi institución a través de los portales, web, a través de los sitios web, en un punto de exhibición. El tercer elemento es la transformación logística la pandemia nos ha obligado a repensar en las cosas que hacemos. Muchos de los de negocios estaban pensados en negocios eh, convencionales, en lo, en atención en un lugar en específico, pero luego estos se vieron afectados y ya no podíamos atender normalmente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se tras, eh, estos negocios que estaban pensados inicialmente en, en negocios físicos, se trasladaron a sistemas en, en base al ley. Por ejemplo, dos empresas que se fusionaron, o sea, que, que, que convergieron, en, fueron la de Globo y Tambo. Tambo era el lugar donde se vendían los productos eh, y Globo el sistema de, de distribución. Esta fusión eh, para lograr un producto y un servicio hacia el cliente fue interesante. Eh, Globo fue una de las empresas que creció más, junto con otras empresas como Rappi, eh, etcétera, que Estaban orientadas específicamente al delito. Con, en el contexto del COVID, estas fueron las que mucho eh, crecieron mucho más que todas las eh, empresas. Entonces, podías encontrar diversos productos y se convirtió, eh, de pronto, esta empresa Globo y Rappi se convirtieron en empresas que, que centralizaban toda la comercialización en, en una época en la que el cliente necesitaba productos y no podía eh, normalmente ir a un lugar físico por los riesgos del contagio. Entonces, acá encontramos el, el desarrollo de oportunidades. A veces, frente a la problemática, no encontramos cuál podría ser la oportunidad. A veces pensamos que quisiéramos que todo esté en un estado de normalidad, que todo esté de forma correcta. Este, las pandemias como el COVID generan esas disrupciones, generan cambios. Entonces, hay que ver los problemas, no como un problema, sino como una oportunidad. Hay que ver qué cosa podemos encontrar o, o qué nuevas oportunidades podemos encontrar en este contexto. Por ejemplo, si las empresas no tienen su, su, su página web, que es vital para poder conectarse con el cliente, los servicios de creación de páginas web se, convierten, se convirtieron rápidamente en una oportunidad de negocio. Si las problemas no tienen páginas con fanpage o redes sociales, es una debilidad. Entonces, eh, los servicios de gestión de community manager, de personas que puedan manejarles sus redes sociales, se convierte en una oportunidad de negocio. Y si, si no tienen exhibidores virtuales, o sea, no estaban preparados, los servicios de creación de exhibidores virtuales para que la gente pueda ver sus productos a través de internet, se convierten también en una oportunidad de negocio. Todos estos son ejemplos de las cosas que se pueden hacer para mejorar las perspectivas eh, de los negocios en este contexto del COVID y seguramente eh, en, en otros procesos, en otros tipos de pandemias que puedan ocurrir en el futuro. Muchísimas gracias por eh, la atención. y eh, esperamos que haya, haya alguna oportunidad de poder visitarlos físicamente pronto. Gracias.